Sonreír es siempre diferente contigo Incluso si se llora es mejor contigo Puesto que dicen que el amor es un juego Juguemos los dos, no lo dejemos para luego Trataré de quitarte el dolor. Si me hablas de tus miedos si me dices que te asusta, yo estaré aquí para el amor. No tengas dudas conmigo ni de mí. Yo haré lo mejor que pueda siempre. Quiero ser tu seguro de vida si lo deseas. Yo, si te veo feliz, puedo ser lo mejor que veas. Yo, si te veo feliz, puedo ser lo mejor que veas. Sonreír es siempre diferente contigo. Incluso si se llora es mejor contigo. Puesto que dicen que el amor es un juego. Juguemos los dos, no los dejemos para luego. Tus defectos a mí no me importan, los aceptaré sin ningún problema. Incluso tus prontos incomprensibles nunca me parecieron tan penibles. Que te sientas amada es mi deseo. Y lo procuro cada vez que te veo Sé que te mereces lo mejor de la vida Contigo yo sí que lo encontré Mi querida Sonreír es siempre diferente contigo Incluso se llora mejor contigo Puesto que dicen que el amor es un juego juguemos los dos, no lo dejemos para luego.